Mm-hmm. <laughs> Oh, oh, oh, oh, oh, pero muchísimas gracias por venir y por toda la buena energía que nos han dado muchísimas yo estoy aquí con una amiga que le invité aquí hola hola hola ella es a marguerita tiene un canal de tiene un canal en youtube que se llama paverte bueno, estamos aquí disfrutando del evento. Amargui, dime qué te pareció la presentación de hoy. Pues mira que me pareció muy interesante, muchas cosas lindas. Creo que el hecho de que se pasaran por el parque... Eh... Es como muy tradicional también el llamamiento a, a las cosas buenas y bonitas que, que se van a presentar en la comunidad. Así que, pues esperemos que no sea ni la primera ni la última que nos sí. visiten, ¿no? Y nos hace falta más visitas, porque en verdad que Centroamérica es uno de los países que más eh, falta le hace de tener este tipo de presentaciones. Sí, sí, sí. Y bueno, esperemos. Por ahí van a ver los videitos. Este es un blog sí. del Behind, después <risa> de todo el show quedamos destruidas de la calor, pero me encantó todo el equipo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si seguimos compartiendo más información más adelante. Yo creo para verte, que sí. Dinos las cuentas para que te sigan también. Ah, ok. Bueno, para verte media es el, en el canal en Instagram y bueno, para verte panamá es en el YouTube. Así que ahí vamos a andar compartiendo con la gente de CanAction. Ahí también escribimos, reseñas de vez en cuando y de cuando en vez. Así que esperemos que, que esta no sea ni la primera ni la última que nos visiten y que tengan hagan más cosas coreanas, ¿no? Así es. Nos vemos. Chao. Gracias a cobian muy contenta de poder participar como embajadora de este evento en la promoción de la actividad con todo un éxito vinieron muchas personas fanáticas de la cultura coreana eh, que se presentaron aquí en el parque hurracado donde estoy ahorita mismo ya terminó todo eh, la verdad que fue una experiencia muy hermosa poder tener presentaciones folclóricas propias de Corea en un parque de aquí de Panamá, primera vez primera vez que en todo el tiempo que hemos tenido de experiencias de actividades culturales aquí en Panamá, que se hace en un espacio público al estilo bosque, como le dicen en Corea, que es presentaciones de calle, presentaciones de grupos que forman parte de la Universidad de K-Arts en Corea. Y bueno, ahora terminando y vemos una presentación, una práctica de, de un grupo folclórico panameño. Ojalá algún día podamos tener una presentación, que podamos tener algo de fusión, puede ser algo de fusión de Panamá con Corea, sería hermoso. Una chica cubana, eh, es un gran logro para un latinoamericano poder estudiar en carreras de arte como las que se presentaron hoy aquí en el Parque Oracama. Así que bueno, mañana, cuando vamos a ver el video ya después, pero eh, vamos a estar yendo al Parque de la Independencia, parque catedral aquí en panamá donde también se van a estar presentando los chicos que vamos a tener no sé que si va a haber algo diferente vamos a ir a ver y vamos a hacer entonces ese tour con ellos en esta caravana por decirlo así hoy literalmente vive una pequeña caravana en este parque así que de verdad estoy súper contenta y vamos con las tomas La pecho de <tose> yo ¡Gracias! Así creó la isla, esa isla tan parecida a mí. Yo soy una isla. El tiempo pasó y pasó. ¡Manda! Los isleños seguían intentando abandonarla. Abuelita. Abuelita. en Acción, estoy aquí con Howdy. Hola, bueno, hoy tuvimos la presentación de la segunda presentación del grupo de la caravana que Culture. ¿Qué te ha parecido el evento de hoy? Espectacular, lleno de cultura. Aprendí muchísimo. Me encantaron todas las presentaciones. Sí, bueno. Eh, los que ven este video, si están en Latinoamérica, hay todavía países por conocer esta caravana y vamos a estar compartiéndoles aquí la información para que la vayan a ver. Y también pueden seguir a mi amiga Jaudi, ella tiene una cuenta en YouTube para que le digas a nuestros seguidores. Me pueden conseguir en todas las redes sociales como jaodi 05 Jaodi con H. Uh, Haodi 05 sí, sí. con H. Así que bueno, ahí lo vamos a estar compartiendo para que la sigan y le den mucho cariño. Ella también crea contenido de la cultura coreana. También es reportera honoraria sí. de Korean Net. Y bueno, estamos súper contentas las dos porque en Panamá por lo menos nos están contemplando para ver sí, actividades. experiencia. Y que se hace falta más actividades como sí, estas y que podamos tener la oportunidad de verlas porque generalmente cuando son espacios cerrados, ¿qué nos pasa? Que no cabe todo el mundo. Exacto. Y por lo menos un espacio abierto cabemos todos. Sí, me encantó que haya sido en lugares emblemáticos de Panamá, como el Antiguo, lleno de historia y el Parque Recá, que es. es. una obviamente un área libre y fue magnífico. Sí. Bueno, estamos muy contentas en verdad, acaloradas, pero no, disfrutando. Felices. Felices. <risa> y bueno, por ahí van a estar también viendo información de esta actividad con la plataforma de Corinne Net en YouTube. También vamos a poder ver un poquito más de cerca sobre ello. Y bueno, aquí les vamos a pasar más información en las redes sociales de cada nación. Así que síganos y tengan tanto suscríbete, dale like y compártelo. Y también siga mi amiga Jaudi. Sí, chao. chao. Okay más esperamos les haya gustado este video y recuerden de, de suscribirte darle like y compartir este vídeo para que más personas se enteren de las cosas que están aconteciendo en panamá y la cultura cubana a la vez así que nos vemos en otra ocasión ¡Adiós!